y todas, queremos saludarlos e invitarlos a escuchar esta nueva entrevista que se desarrolla en el marco de un proyecto interfacultades eh, denominado Reflexiones sobre las consecuencias de la, la postpandemia imaginar un futuro en una sociedad astillada, el cual se ha desarrollado eh, a partir de, del trabajo de docentes, investigadores e investigadoras de la Facultad de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos y dicho proyecto tiene como objetivo generar el, el diálogo y el intercambio con eh, investigadores e investigadoras del campo de las ciencias sociales, artistas y también eh, autoridades de la universidad. Eh, en esta oportunidad nos acompaña Gladys Lencini. Ella es doctora en eh, Sociología, magíster en Ciencia Política, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es docente de la Universidad Nacional de, de Rosario. Eh, también dirige el doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de, de Rosario. Eh, Dirige el Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur y el año pasado, en 2019, fue promovida por el CONICET al rango de investigadora superior, que es el más alto escalafón de, de investigación de, de dicha institución. Te agradecemos tu, tu participación, Gladys, y te damos la bienvenida. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. En realidad, después de todo lo dicho, eh, quedo un poco con una responsabilidad muy grande. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, Gladys. Eh, bueno, en primer lugar, una de las cuestiones que nos gustaría conversar y consultarte, sobre todo en el escenario y la coyuntura actual tan particular que estamos transitando, es de qué manera consideras que, que afectó al escenario internacional la pandemia por COVID-19 y en este sentido si sí, podemos pensar en la geografía mundial de manera similar a lo que era, a lo que sería, digamos, la coyuntura actual. Bueno, yo creo que eh, obviamente deben haber hablado mucho respecto a la sorpresa, la pesadilla que implicó este, la declaración de la pandemia. Eh, por una parte, y por otra parte todo un primer periodo de eh, culpabilidades. Eh, cuando se inicia la pandemia, eh, pasaron algunos meses en los cuales se culpaba a China y Estados Unidos y se culpaban mutuamente respecto a eh, lo que, cómo se había causado o por qué se había globalizado este virus. Lo cierto es que eh, las primeras preguntas eran: ¿cuándo en la historia habían pasado otras situaciones en el mundo como las de la presente crisis? Y en realidad, eh, aunque hubo historias de pandemia desde el 500 d.C., de nunca habían tenido eh, la expansión global. Eh, que, eh, tuve, que ha tenido, que tiene esta pandemia. Y entonces referían a la fiebre española del 18, a los efectos económicos de la crisis del 29-30, eh, el choque que había implicado el fin de la Guerra Fría, el 11 de septiembre, Chernóbil. Hubo distintos momentos del siglo XX que volvieron a la memoria tratando de buscar o encontrar eh, similitudes y diferencias. De todas maneras, eh, esto es absolutamente novedoso y en cierto sentido ninguna de las cuestiones, salvo la gripe española, duraron tanto tiempo, o sea, nunca se imaginó eh, la duración de la pandemia eh, que ya lleva ocho o nueve meses. Ahora, ¿qué pasaba con el escenario internacional? Eh, había ciertas tendencias eh, que presentaba el sistema internacional que eran complicadas, tanto desde la perspectiva eh, de la localización de los centros de poder eh, como desde la perspectiva de la economía internacional. En ese sentido, me parece que, después voy a referirme a ellas, eh, la pandemia, lo único que hizo fue acelerar, presionar, o sea, lo que era un viento eh, se transformó en un huracán que de alguna manera está cambiando eh, y va a cambiar el escenario global y hoy estamos en un paréntesis, porque como está todo casi frisado, congelado, estamos viviendo una situación intermedia, pero que... Eh, puede ser de alguna manera la antesala a una gran tormenta, es decir, no, la, la pandemia profundizó y el escenario post va a ser un escenario todavía más complicado, posiblemente, que la situación a eh, febrero-marzo del 2020. Bien, Gladys, un poco de lo que mencionás y de estas características que ya se venían dando, sobre todo en el transcurso de lo que es el siglo XXI y, y estos acontecimientos que han, se han movilizado, digamos, de manera más, más abrupta a partir de la pandemia, en relación a eso y al, al escenario internacional y un poco el juego de, de poder que se da en el escenario internacional, queríamos consultarte sobre todo del posicionamiento o el, el rol de países como China, India, los Estados Unidos y Rusia en este escenario internacional? ¿Y cómo supones también que se va a desarrollar esta de, distribución del, del poder global a nivel internacional eh, o se desarrolla en el contexto de la, de la pandemia? Sí, el, el, en realidad el siglo XXI... Eh, amaneció con algunos cambios relevantes, sobre todo en, en términos de la distribución de poder global, o más que todo de los liderazgos. Eh, Estados Unidos eh, había sufrido o sufrió los ataques del 11S, y entonces eh, su política exterior fue reorientada nuevamente hacia un enemigo que era eh, el islamismo, y abandonó, empezó el abandono de algunos aliados, e incluso América Latina dejó de ser prioridad para Estados Unidos. Por otra parte, eh, apareció de alguna manera la economía china, o el, o el gigante chino, que ya en la década del 90 venía creciendo, eh, eh, su economía venía creciendo un 10% anual, y tuvo oportunidades de... Expandirse e iniciar un proceso de eh, expansión global que se va a profundizar, se va a profundizar con la eh, llegada reciente al poder de, eh, de Beijing de Xi Jinping, que inicia, que inicia un periodo mucho más eh, asertivo e incluso hasta activo, eh, donde lo que parecía un ascenso pacífico de China en el escenario global y no se planteaba como una amenaza ni una necesidad de cambiar las reglas de juego, bueno, hoy Xi Jinping tiene una posición más agresiva. Por su parte, Estados Unidos, eh, sobre todo a partir de la presidencia de Donald Trump, también cambia su lógica de actuación, y más allá de eh, las preocupaciones por el, el terrorismo, eh, profundiza o apuesta una carta mucho más fuerte, que es eh, con eh, la política de America First, de eh, aislarse del mundo, de abandonar el cierto rol de liderazgo y de provisión de bienes globales, de eh, plantear... Eh, de desarticular el multilateralismo eh, y la cooperación, que era una forma también eh, que se venía eh, promoviendo cierta eh, organización del sistema internacional. Pero junto a este crecimiento de China también se va a dar el surgimiento de los llamados eh, emergentes, eh, en este caso básicamente BRICS, Brasil, Rusia, India, China y posteriormente Sudáfrica, pero no solamente de estos países emergentes, sino de otros, como por ejemplo en su momento fue Turquía, Indonesia, o sea, hay otros países que también por, que empezaron, empezaron a partir de cierto crecimiento económico por ser productores de materias primas o por recibir, digamos, eh, las compras chinas de esas materias primas, cuya economía iba en crecimiento, no solamente la China sino la India, que cambiaron de alguna manera el escenario y empezaron a reclamar lo que yo diría es un lugar bajo el sol. Entonces, en un contexto donde había un cierto retraimiento del poder norteamericano hasta Trump, o aislamiento con Trump, una China que iba ascendiendo, aparecen estos países que eh, algunos lo llaman eh, del sur, pero, o cooperación sur-sur, pero en realidad cooperación sur-sur básicamente serían India, eh, Sudáfrica y Brasil, que son los denominados IPSA, India, Brasil y Sudáfrica, a los cuales se agrega China, que es una situación sui generis porque tiene economía sur, pero también actúa eh, como un país central y no periférico, y Rusia, que es un reemergente. Y la otra cuestión interesante también que se produce previo a la pandemia, era que se va a dar como una, un giro o un cambio de eje de la economía global y del centro de poder, desde el Atlántico al Pacífico, o desde Occidente a Oriente, a lo cual se le suma el debilitamiento de la Unión Europea que entra en crisis por la salida de Gran Bretaña, el famoso Brexit. Entonces, hay toda una situación de eh, juegos eh, tectónicos, de movimientos del escenario global que obviamente eh, van a... Eh, quedaron como inmovilizados en una fotografía este, hasta tanto eh, pase la pandemia. De todas maneras, la pandemia, además de traer aparejado algunas cuestiones como el surgimiento de los nacionalismos, hasta de los autoritarismos, también eh, va a dejar a la economía nacional, regional y mundial en una crisis de descomposición muy fuerte que creo que solo va a parangonarse con la crisis del 29-30. O sea que tenemos, había un escenario complicado y creo que esta pandemia fue más leña al fuego en ese mismo escenario. Gladys, recuperando ahí la complejidad de, de la descripción de lo, de lo que sucede a nivel internacional, a nosotros nos gustaría también mencionar el trabajo que, que ustedes hicieron de, de coordinación del último lu, libro junto a Claudia Mazaro, el cual se denomina Auge y Ocaso de los Emergentes del Siglo XXI, Cambios Sistémicos Domésticos o Cosméticos, y en función de algunas cuestiones que, que plantean de... De, de la continuidad de las dinámicas del orden mundial a partir de, de la cooperación y, de, y del conflicto como, como ejes centrales y la cuestión del poder, allí nos gustaría consultarte por el, sobre todo por el posicionamiento o el, el rol de la Argentina en función de, de, esas, de esos diferentes tipos de poder que, que se menciona en el transcurso del del libro y pensar si eh, la pandemia, digamos, como fortaleció o agudizó alguno, al, alguna de estas cuestiones en, en particular. Bueno, eh, yo creo que eh, si estamos pensando en la inserción de Argentina en el sistema global y las capacidades o los llamados poderes duros, que serían las capacidades... Este, eh, militares y de poder concreto, o poder blando, que sería la capacidad de ejercer algún tipo de liderazgo o algún tipo de marca país, eh, soft power, hard power, o sharp power, que sería el poder inteligente o el poder de la tecnología, la sensación que yo tengo, y esto es personal, es de apesadumbramiento, Creo, creo que en este momento Argentina está demasiado ocupada mirándose el, el ombligo, mirándose hacia adentro, con pocas condiciones y capacidades para salir al ruedo internacional. Eh, tengo la sensación de que si eh, pocas políticas exteriores pueden ser coherentes si no reflejan de alguna manera la vinculación entre política doméstica y política externa. Y las políticas exteriores en general son un reflejo de los intereses variados de la sociedad. No es solamente lo que tradicionalmente era el interés nacional eh, vivido como un todo, sino que es una sumatoria de intereses regionales, de intereses provinciales, eh, y me parece que todavía el país va a necesitar un poco más de tiempo hasta resolver su dilema interno para poder reflejar una política exterior con cierta inserción internacional coherente. Pero yendo más allá y tratando en todo caso de hipotetizar o quizá imaginar idealmente... Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que Argentina puede hacer, Argentina tiene una capacidad para desarrollar eh, su poder tecnológico y no debería quedar atrás en lo que va a ser, a mi modo de ver, la gran disputa a futuro, que es la revolución tecnológica, donde eh, en general eh, la, la, la, la, la 5G, la tecnología 5G, y el control de esa tecnología o la posesión de esa tecnología hoy se está disputando entre China y Estados Unidos. Y va a haber una disputa entre China y Estados Unidos por el espacio de América Latina. Argentina probablemente debiera utilizar esa capacidad de negociación con los propios saberes para poder insertarse en este mundo del futuro, porque si no el tren nos va a pasar de nuevo por la puerta y no vamos a poder subir. Y en ese sentido, también, nuestra tecnología en, en el área agrícola, pero pensando en algunos nichos muy particulares de saberes, puede servirnos, por ejemplo, para una frontera como es eh, el continente africano, que en realidad es un espacio donde Argentina... Puede, A pesar de que va a tener que competir con China, va a tener que competir con la India, va a tener que competir con los europeos, Argentina tiene cierta tecnología intermedia que puede ser de utilidad y que es una frontera o un espacio a conquistar que puede permitirnos mejorar nuestra inserción internacional. Gladys, por último, eh, y también retomando la, la reflexión que, que se hace en el marco de, de la inserción de Argentina en el escenario internacional, y, y entendiendo que aún todavía no sabemos cuándo se va el proceso, digamos, de lo que se denomina la pospandemia, eh, nos gustaría si, si podés comentarnos algunas cuestiones que vos estás pensando que serán claves o que imaginás en el escenario internacional, eh, una vez, digamos, proyectado salida esta, de esta nueva, digamos, normalidad a normalidad. Por ahí sí algunas, algunas cuestiones eh, vinculadas al, al escenario internacional y, y también que nosotros no, no te consultamos anteriormente si querés hacer alguna mención sobre todo de, del trabajo y, y el recorrido que, que has hecho en, en función de de, de África y de, de la vinculación también en, en el escenario internacional. Bueno, en realidad eh, el, el recorrido tiene que ver, voy a empezar por el final, tiene que ver con pensar eh, la cooperación sur-sur como una alternativa viable eh, para eh, mejorar la inserción colectiva eh, de los países que estamos en eh, cierto nivel de vulnerabilidad. ¿Cuál es el, a lo que yo considero el nivel de vulnerabilidad? Es la, eh, la ausencia de posibilidades de dictar las reglas de juego, es decir, el ser observadores de determinados juegos globales y solamente tener la posibilidad de ascribir a ese juego global eh, y, y, y aceptar como... Decía Tucídides, el gran historiador griego eh, pre de, previo a, a, a nuestra era, que decía, los ricos hacen lo que quieren y los pobres lo que deben. Más o menos en estos términos. Eh, entonces, la cooperación sur-sur a mí siempre me pareció una forma viable de sumar autonomía para generar mayor poder de negociación a nivel del sistema internacional. Eh, y hubo momentos en la historia reciente donde hubo posibilidad de cambiar algunas reglas de juego, como fue la década del 70 o como fue eh, los últimos, la primera década del siglo XXI. Y entonces la cooperación sur-sur sufre o vive momentos de triunfo o de éxitos, y momentos de reclusión. Y esto tiene que ver con eh, lo que Juan Carlos Pui, eh, nuestro profesor eh, de Relaciones Internacionales, que después fue eh, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, eh, planteaba como los márgenes de autonomía del sistema internacional, de permisibilidad del sistema internacional. Hay momentos que eh, las estructuras internacionales son muy rígidas y hay momentos en los cuales se pueden filtrar espacios de negociación para los países con menos capacidades. Y por ello la sumatoria de capacidades es algo muy importante para los países más débiles. La cuestión es que Argentina en este contexto... Eh, se perdió en, esta, eh, en este último tiempo la capacidad de concertación regional y eh, también se deterioró mucho la capacidad de concertación sur-sur. Entonces, eh, lo que a mi modo de ver habría que hacer era construir una dinámica de búsqueda de comunalidades para volver a reconstruir esta cooperación sur-sur política, coalition building, que yo llamo, y a partir de ahí poder desarrollar comercio, cooperación científico-tecnológica, cooperación cultural, en aquellas áreas donde Argentina todavía tiene excelentes capacidades. Pero veo que el terreno es complejo y la pospandemia nos va a encontrar a todo el mundo en una situación económica crítica y en un momento en que me parece a mí que las sociedades tienen que reconstruirse porque el tejido social eh, se ha eh, perforado bastante. Bueno Gladys, te agradecemos sobre todo tu, tu mirada clara y tu testimonio muy claro en relación a lo que son las dinámicas y la erupción de lo que fue la, la pandemia en este contexto internacional, como mencionar la importancia de, de lo que es eh, estas nuevas estrategias y algunas posibilidades que, que brinda la, la cooperación sur-sur y, y, bueno, y sobre todo la complejidad de del escenario nacional, digamos, y, y ahí también la vinculación con, con inserción regional de Argentina en este contexto tan, tan complejo que, que también eh, revisaremos digamos en función de, de lo, que, lo que nos traerá la, el paso digamos de, de, de la pandemia en este escenario tan crítico y, y remar, remarcamos nuevamente la importancia de, de, de tu testimonio, y de tu, del diálogo y del intercambio, sobre todo la importancia del escenario internacional en, en el contexto actual y agradecemos nuevamente desde la Facultad de, de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Económicas y, y también la importancia allí de, de sobre todo la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social y la vinculación también con, con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales allí donde sos docente y y también desarrollas tus investigaciones, que, que son muy ricas para, para el campo de las ciencias sociales en general. No, muchísimas gracias, es un honor para mí que me hayan invitado, y espero haber clarificado y no confundido. No, para nada, fue muy clara tu, tu exposición y tu relato, y, y bueno, los invitamos también a que puedan, puedan verlo y utilizarlo también como como material eh, académico para, para el desarrollo de, de, nuestra, de nuestras carreras y, y nuestro trabajo eh, profesional también. Sin duda, muchísimas gracias.